Hola, soy Chepe Carlos de ALSRB y te quiero mostrar las cosas más interesantes que compré el año pasado: gadgets, herramientas o oh, simplemente cosas que no pudiesen ir sin años de hoy para adelante. Yo decidí comprar la pantalla más barata que cumpliera algunas de las funciones que yo necesito. No la pantalla más barata, pero sí la más barata que tiene uno, los HDMI a un lado, a un costado, para cuando los cables no se me golpearan, como están viendo ahorita en el video. También que pudiera funcionar con Linux, obvio, no uso Windows. Obviamente que si es Raspberry Pi, lo más probable es que funcione con Linux. Y dos, que tengan unos botones para centrarla y apagarla y no tengan que desconectarla y matarla. Y mostrarte algunas cosas que te pueden inspirar o te pueden ayudar en tu proceso de creación y trabajo. Y tal vez alguna de ellas te parezcan extrañas como la que está en la miniatura. Sin nada más que decir, démosle. <risa> creo que la más extraña, creo que por lo cual trabiste clic por este video, es mi teleprompter o es por lo cual te estoy viendo en este momento. Si no, como pueden ver, ahí están ustedes. Y es una pequeña pantallita que está entre mis dos monitores principales. En esa pantalla se ve reflejo o el espejo de lo que se ve en esta pantalla, y yo puedo decir que quiero ver. En este caso, estoy viendo que me estoy viendo a mí mismo. Y ahí pueden ver que me ven. Y si ven la pantallita que está en la parte de abajo, hay reflejo de ustedes, a ustedes mismos. Pero en la parte de atrás, tiene un celular, el cual es mi celular principal que uso como cámara, en la que ven ahorita de mi persona, y también he puesto. En el futuro, una pequeña Arduino poner arriba para poder saber cuando tengo encendido apagado Tengo un clamp que es muy genial para que se pueda mantener fijo y no se mueva Un par de extensores para poder mantenerlo Todas estas cosas que voy a enseñar, lo voy a dar en la descripción por si quieren comprar alguno Ninguno afiliado, pero tal vez consideren mandarme un cafecito por si algo fue genial de esto Debería haber hecho un blind afilado Casi todas las bases celulares que vienen por defecto, que te venden, son de este tipo Tal vez tengas alguna tú En la cual la idea es que tienen que hacer fuerza para poder meter tu celular, ahí está este está solventado, tiene nada abajo para poder tornearlo. hoy son algo más bonitos pues como el que venía originalmente con el teleprompter, que es igual, pero es un poquito más lindo, para poder decirlo, un poquito más firme, lo malo de esto es que hay que hacer un montón de fuerza para sacarlo, y si yo tengo ahorita el teleprompter puesto y no quiero que se mueva ni un centímetro, va a ser bien difícil poder venir maniobrar con esta cosa para poder sacarlo y poder tenerlo, verdad tal vez ustedes si lo han utilizado este tipo de, de, de clamps es bien molesto a mí me, Yo tengo uno, incluso he comprado casi cuatro de estos Que es este Este me encanta, es sumamente genial para mí, Desde mi punto de vista Lo genial de este es que es atornillado Yo puedo poner aquí mi celular Y solo bajo el tornillo Y ya queda fijamente agarrado Y puedo atornillarlo en la parte de atrás O en la parte de abajo Y como verán en mi teleprompter Tengo uno de esos conectado Y también tengo muchos de esos por todos lados Incluso que la cámara que está aquí arriba Que viendo ahorita, hola también está navegada con uno de esos también. Y tengo uno extra, como pueden ver, que aquí tengo aquí en la mano. Algo también venía teleprompter incluido, que está muy genial. Este pequeño control, que es como para poder pasar las diapositivas o pasar la lectura del teleprompter. Yo lo uso realmente para una cosa muy simple, que es que cuando yo estaba en persona o enciendo ¿no? con la comunidad o humanos, por pues, decirlo, sí, sí, me hace falta interacción con seres humanos. Uno... Las técnicas que hay que hacer es mantener la vista para representar que uno está interesado y está escuchando. Y mantenerlo más correcto, saber qué está diciendo, cómo, qué está diciendo. Si uno está enseñando y estoy como así, ajá, ajá, ya, yeah, me cae bien. Posiblemente ustedes se sientan mal y también se sienten raro, ¿verdad? En YouTube, un montón de personas hacen eso. ¿no? Tal vez porque no tienen una forma como puede hacerlo. Como verán, yo estoy manteniendo vista hacia ustedes. Bueno, no es hacia ustedes. Estoy viendo la cámara para confirmar que estoy mostrándome bien, que estoy. Trabajando correctamente y que estoy mostrando la pantalla correcta. Como se verán cuenta, yo tengo un montón de pantallas donde yo estoy cambiando entre una y otra en cualquier momento. Y hay videos que se me ha ido la onda y <ríe> grabo una hora sin darme cuenta que estoy mostrando la pantalla equivocada o incorrecta. Y tenerla ahí. Evita que este esté cargando, Estoy viendo lo correcto. Estoy con la correcta. Estoy con la correcta. En unos videos van a... ver que estoy esperando. Miren qué chivo está este código. Tienen que hacerlo así, así. Y este Estoy en la pantalla correcta. Estoy la pantalla correcta. Y algo molesto. Ve que este carato volteando a ver. Y no es porque esté copiando. Bueno, si copio, si copio o, o veo un código, los te los digo. Pero aquí era por estar confirmando que en esta pantalla estuviera el programa cargado de manera correcta. Y que no estuviera en la pantalla incorrecta. Con el teleprompter no hay ningún problema. Lo puedo ver tranquilamente para acá. Y es lo que me parece muy genial tener ese peña cosa. Y si usted hace muchas conferencias o hace un montón de entrevistas en Zoom, es muy genial poder estar viendo al orador de manera directa y viendo a los ojos, por así decirlo. Realmente a mí me gusta mucho. Y es algo que siento yo que aumenta un poquito más la calidad del contenido. Casi se me olvida enseñar algo muy importante de este teleprompter. La pantalla. En el video que van a ver también unido a este, que es de mis software favoritos, enseñé cómo usar un celular. Sí, un celular como una pantalla de apoyo. Déjenme activarlo. Ahí pueden ver que tengo el programa en el cual yo tengo la ventana. Ahí pueden ver que hice la ventana más pequeñita y puedo empezar a escribir. Y si no, yo puedo poner esta pantallita en el teleprompter. El problema es que hay que invertir unos cuantos momentos en tomar la foto, escanear. Vean el otro video para que tengan esa parte. Por lo cual yo decidí comprar la pantalla más barata que cumpliera alguna de las funciones que yo necesito. No la pantalla más barata, pero sí la más barata que tiene uno. de mí a un lado, a un costado, para cuando los cables no se me golpearan, como están viendo ahorita en el video. También que pudiera funcionar con Linux. Obvio, no uso Windows. Obviamente que si es Raspberry Pi, lo más probable es que funcione con Linux. Y dos, que tenga unos botones para encenderla y apagarla y no tenga que desconectarla y matarla cada rato. Ahora. En este caso, ella tiene a un lado el HDMI y la alimentación. Y otro lado tiene botones para apagarla y encenderla porque yo puedo venir fácilmente a apagarla. O encenderla de manera muy rápida. Y mi computadora automáticamente detecta y la pone como un monitor extra. Y es la cosa física que he comprado que más me ha cambiado al año. Y que... Siento extraño si es que me la quitan o, o me tocaría hacerme de ella. Tal vez algunos videos vean que uso esto, que es una cosa súper grande, creo que lo verán en vez en cuando. Es mi base de mi celular, lo uso para poder enclampar o amarrar el celular y me permite también poner luces, micrófono. Lo usaba más que todo para eventos, tenía una versión antigua, lo genial es este, que trae un control acá y se puede modificar para poner en modo historia, como para un real, ¿verdad? el celular que usara que que estamos ahorita de cámara pero vosotros para que vean como, bueno, como se, sería acá y esto es mucho más cómodo para dar una historia así lo estoy aquí tengo la mano puesta puedo enseñar y compartir de manera mucho más fácil y también para un evento cuando agarro aquí el, cuando agarro de esta manera es mucho más estable puedes grabar de manera correcta una actividad ya sea un circuito un proyecto por lo cual me gusta mucho esta base está bien bonito, hasta traer un control bluetooth a bordo y te permite un montón de mejoras yo pongo aquí cámaras o lámparas para que sean Mejor la iluminación cuando estoy grabando o tengo el audio que es muy importante Bueno, de todos los teclados que tengo acá Ya sé, no es lo, el color azul y este que tiene el letrita acá ¿Cuál es la diferencia que ve entre ambos? Díganme <risa> <risa> en los comentarios para poner Uno es azul y otro no es azul no, no. Los dos son un tipo blue pero no es el punto La cosa es que este teclado es el que tenía anteriormente yo Y es USB que se puede quitar Y a muchos les gusta esto y es genial que algunos productos te traigan no, como esta cosa es tan china, pero tan china se me desconectaba a mí, se me reprogramaba y mi código que utilizo yo para cambiar las ventanas que ven ahorita me quedé más que a veces fallaba y yo creía que había cambiado la ventana, por lo cual conseguí uno que venga con el cable conectado y que no sea posible moverlo para que así cuando, cuando esté grabando un video, esté seguro que ese audio no lo tenga, básicamente para jugar pero yo lo he hecho en un programa de macros, incluso le he puesto unas teclas encima con dibujitos como pueden ver en el video y si quieren comprar de estas, también se los guardan en el link, son bien geniales Son de estas que se pueden abrir, como pueden ver Y se les puede poner un papelito adentro para poner una imagen Yo tengo una imagen con un montón de cosas para acordar qué es lo que hace cada uno Y más o menos ya medios me las puedo para cambiar las ventanas de aquí para acá La de solamente la pantalla de arriba, la de Zoom, los sonidos Ya las de Pokémon Y es muy genial pues desmarcarlos para que se fáciles usar las macros o combinaciones extra que tengamos en nuestro, en nuestro sistema ¿Verdad? y también con el programa del gato, que si quieren ver esto, voy a ver el otro video que también acompaña a este. Como verán, tengo un montón de cosas conectadas, y tenía un montón de dongle extras para poder conectar USBs, la cosa es que eso es inestable, me gustaría de una manera que sea un poquito más estable. He agregado a mi computadora, a la grande, un adaptador USB PCI, ya que está conectado dentro de la computadora, por lo cual es un poquito más estable, y puedo estar seguro que las cosas estén conectadas de manera más correcta. Si necesitan uno de esos, pues os recomiendo este. También fue una Linux porque yo lo probé. Compré un par de más que no funcionaron y me tocó venderlo aquí en, por Facebook Marketplace. <risa> Ay, señor. Pero este, doy señas que sí fue una Linux. Les quiero presentar el Wi-Fi de mi laptop. Esperen. Tienes la antena de tu laptop. ¿Tu laptop cómo tiene Wi-Fi? Les quiero comentar algo que me da un montón de problemas el año pasado. Que era bien, pero bien molesto desde mi punto de vista. Como yo trabajo aquí en el estudio, estoy grabando, estoy editando, estoy trabajando. A veces mi laptop usaba Wi-Fi cuando yo no quería. Perfectamente, como cualquier sistema operativo, ponía en la parte de abajo y desactivar el Wi-Fi para no usar eh, el cableado o por el internet inalámbrico A mí me da hueva y pereza y quería enfocarme en una cosa y no enfocarme en tenía que venir cada vez que siendo la máquina a hacer esto. Por lo cual yo le arranqué literalmente el adaptador de wifi de mi laptop. Y compré un pequeño dongle USB que también lo voy a dar en la descripción. Y cuando quiero sacar mi laptop hacia afuera, lo que pongo es el USB. La mayoría de mi tiempo estoy aquí en el estudio grabando tutoriales, preparando contenido. Y si tengo que salir un momento, no hay problema por mí de andar pequeño USB. Excesivo, sí. Funciona para arriba. Ya no tengo ningún problema con conectar mi teclado USB vía wifi, que lo pueden ver en el otro video. Tampoco me mandar los videos como ven ahorita. Esto que ven ahorita lo mando vía red a mi segunda computadora. Por lo cual, si fuera por wifi fuera un montón de bien lentos sin tierra, sin entrabado y nada. Por lo cual, estoy feliz de que el sistema ya fue con una USB. Este mousepad me gusta mucho. Yo sé que es algo pequeño que compré, pero me, me, me tuve que esperar como unos seis meses para que llegara aquí a mi país. Considero que es bien cómodo. Tenía otro anteriormente que era muy gamer, que hacía rojo y negro y sentía que no eran colores muy atractivos. Este me gusta mucho. Como pueden ver el diseño en el video, se ve muy bonito y muy atractivo. Y me gusta porque se ve genial. ¿verdad? Básicamente algo para personalizar tu área de trabajo, para identificar más que te pertenece y que tú sos el encargado o el dueño de ahí. ¿verdad? He invitado a Andrés de Curso de Robótica para que nos comparta qué es lo que más pareció genial del año pasado también lo compré, pero como no lo he tocado por tanto video que tengo que hacer les paso a Andrés Hola Chepe Carlos te saluda aquí Andrés del canal Curso de Robótica gracias por la invitación para hacer este video de las cosas de hardware que descubrí en el año pasado en el 2021 la primera de las cosas que quiero traer aquí a este video es la Raspberry Pi 0W versión 2 como ven aquí eh, es la versión mejorada es la versión de la Raspberry Pi Cero, pero que usa el mismo eh, microchip que utiliza la Raspberry Pi 3 así que eh, como ven acá va a ser bastante poderosa y va a ser igual de rápida que la Raspberry Pi 3 pero en el formato pequeño de la Raspberry Pi 0W de hecho yo la pedí de navidad y aquí la tengo ni siquiera la he usado, ni siquiera le he soldado todavía los pines pero aquí ven la diferencia, acá tengo las dos yo soy fanático de esta plaquita que tengo la 0W, eh, primera versión y la 0W segunda versión, ven acá la diferencia este chip es un poquito más grande eh, pues porque es el que usa la Raspberry Pi 3 así que voy a hacer bastantes cositas interesantes con esta plaquita durante este año y me encanta me encanta este tipo de tarjetas que es un computador del tamaño de una tarjetita así de pequeña y bueno, ese fue una de los eh, descubrimientos que hice bueno, no descubrimientos sino que de las cosas interesantes que vi del año pasado Y que pues que este año voy a sacarle bastante provecho Bueno, estas son las, como las dos cosas interesantes que vi del 2021 eh, Me demoro por saber qué cosas interesantes encontró Chepe Porque siempre sale con cosas buenas Bueno, los espero, chao Gracias Andrés por compartir Está genial realmente el Pico Y espero hacer un video eventualmente Recomiendo que vayan a ver los videos que tiene Andrés de Pico lo voy a dejar también en la descripción Yo tengo un sistema de audio que he trabajado mucho Tal vez pueden ver un video que lo pone en la descripción de eso de cuando estuve trabajando. Y uso, como ven, mis audífonos y también uso bocinas que las mostré un poquito más adelante. Y también uso unos audífonos para escuchar música que es para disfrutarla. Que ya hablé un momento El problema es como se imaginarán. Es un horror cuando quiero cambiar de uno a otro. Tengo que ir el sistema operativo, ya sea Linux o usted está en Windows, también tiene que hacer. Y configurar y moverlo. tenía tener algo físico solo para mover una palanquita, como ven ahorita. Y ya poner, quiero audífonos 1, audífonos 2. O quiero ir o quiero usar los dos audífonos por si estoy hablando con alguien más y quiero que ellos también oigan lo que estoy viendo yo. Este splitter de audio te da una salida de audio y dividirla hasta cuatro. Eso sí, los conectores son de los que son gruesos como son de, de guitarra o son sistemas de audio profesionales. Como son los gruesos, también te voy a dar en la descripción también el adaptador especial para que puedas utilizar audífonos o cables normales, pero... Y este también es serio porque a veces, ten cuidado que compres unos monos y todos oigas a un lado y se sientas siempre muy por muy extraño. Me ha pasado. Lo yo que quiero mostrarles que me, con, conseguí el año pasado y que quiero compartir con ustedes es, por fin tengo audio para disfrutar. Pas, pasé más de dos años de la pandemia, un poquito antes, con las pociones más baratas que hubieran en el mercado. Y dije yo, bueno, voy a estar sentado un día entero aquí por mano y trabajando, quiero oír que sea un poquito decente el audio. Con lo cual me conseguí estos, que son unos audífonos con cancelación de audio. Dice usted, vale la pena cancelación de audio? Sí, vale la pena. Yo siento que son geniales. Más ¿no? cuando uno va en un vehículo manejando o va descansando, uno puede quitarse todo el ruido que anda uno externo y se siente muy bien. También le compré un estuche que se lo voy a dar también en la descripción porque quieren andarlo, porque yo lo golpeo un montón. Incluso este ya lo quebré acá. Pueden ver ya los tiempo de golpeada ahí. Lo pone también en el video extra. Y las bocinas también que he comprado están muy geniales, como pueden ver. Y lo que más me gusta es este controlcito que puedo bajar yo el volumen. O subirlo de manera muy fácil y es inalámbrico, pero no tengo que tenerlo a la mano. Puedo presionarlo para pausarlo o puedo cambiar también el bajo, que es muy genial. Y lo controlo todo con el sistema de audio para poder controlar cuál deseo yo que se oiga: si son solamente mis audífonos, estos, estos audífonos, o lo escucho con las bocinas externas. ¿verdad? Y ahora sí está genial el audio. El siguiente es un reloj. Este reloj no lo compré yo, me lo robó mi, mi hermano. Básicamente no lo quería, pero. Es un reloj, es un smartwatch que me dio mi hermano, que es un Samsung de la primera generación Lo uso muy, muy bien, ahorita lo uso para hacer llamadas, para poder llevarme, si me muevo, para todo el día sentado Y me regaña mucho porque paso muy sentado todo el día Y como tengo un escritorio que se puede levantar, debería utilizarlo un poquito más y creo que me gusta mucho eso Porque es algo pequeño, pero el smartwatch es muy bueno tenerlo para hacer unas cuantas cosas extra ¿verdad? Cuando ando manejando, con él mando a hacer una llamada para así avisar cuando voy a llegar a un lugar o oh, necesito algo por él como algo raro realmente o extra es este, que es un papel para llevar los días que hago ejercicio. Me gusta ir sellando personalmente cuánto hago o no hago, porque estos días se me ha escapado un poquito. Me tuve unos problemas emocionales porque no hice esta semana que no he hecho. Pero he pasado, sí, hice todo el mes. Y este mes que a veces espero seguir avanzando. También compré dos por error. Pensé que no voy a comprar primero porque compré uno y me llegó el el mismo día que compré el otro, porque estoy usando este para ir marcando cuando publico video, creo, hago streaming o hago grabación, es muy genial poder ir viendo tu avance poco a poco, como son cosas que uno siente que van mejorando, pero uno va haciendo poquito a poquito pequeños cambios, siente muy bien ir marcando que ya hice ejercicio hoy, ya me porté bien, ya me cepillé, el hábito que uno quiera hacer, ¿verdad? pero lo cual te recomendaría un calendario físico, en el cual pueden ir tachando o podiendo... Pequeños cambios poco a poco. El siguiente es una cajita de Raspberry Pi. Es la única cosa que he comprado física yo a la Exónica de realmente este año. Tengo un montón de circuitos que tenía de la tienda, por lo cual no tengo mucha necesidad de comprar algo así tan rápido porque tengo un montón de componentes. De ahí tal vez comprar algunos ESP SP extras, pero ya tenía un montón de SP anteriormente. Puede pasar nada extraño. Si este video te ha gustado y dice que un montón de cosas interesantes, te va a encantar el video donde enseñamos los software que más me genial del año pasado. Te voy a dar el video en la descripción y allá arriba en la tarjeta aquí cuando vamos a terminar. Sin nada más que así Soy Chepe de... Ah, eso lo ve. Nos vemos en el próximo video. Adiós.